Buenas tardes, estimados alumnos. El tema que veremos el día de hoy será el artículo 35, y 37, de acuerdo a nuestro, a nuestro tiempo, que nos marca la ley aduanera. Todo esto es relativo al despacho aduanero de las mercancías, ¿sí? ¿Qué es el despacho aduanero? El despacho aduanero, recuerden que es el momento en que las mercancías están siendo analizadas por las diferentes personalidades que intervienen en el despacho a danero. ¿sí? Entonces, el despacho a danero, ¿qué es? ¿Qué consiste? ¿Por qué el nombre de nuevo despacho a Es cuando las mercancías van a pasar a introducirse a nuestro país o van a pasar a salir de nuestro país por la vía legal, esto que quiere decir, por medio de un transporte establecido, declarado oficialmente por las autoridades mexicanas e internacionales, de acuerdo como sea el tipo de, de traslado. Que vamos a ver ahora el artículo 35, que nos dice lo siguiente. Para efectos de esta ley, se entiende por despacho aduanero, que es el despacho aduanero, el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, lo que acabamos de decir. Bien. Conjunto de actos y formalidades que se realizan para poder entrar mercancía al país o salir mercancía del mismo. Continuamos con la ley, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, esta segunda parte también tenemos que comentarla, aunque después vienen las leyes donde se nombra claramente esta parte, pero sí dice aquí claramente que hay que dejarlo establecido. Que de acuerdo con los diferentes tráficos, y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, que están establecidos en la ley. ¿Sí? Los tráficos, se le llama así tráfico, pueden ser lógicamente, cómo vamos a venir la mercancía dentro de nuestro contexto, que es la tierra, donde vivimos, la tierra en nuestro mundo. ¿sí? ¿Cuáles son los tráficos? Bueno, pues si nos vamos a estar aquí hoy en Veracruz, ¿sí? Pues puedo decir que lo primero que se me ocurre para mandar una mercancía de un lugar a otro es por la vía terrestre. Es un tráfico terrestre. ¿Sí? Puedo mandar mi mercancía aquí dentro del país, de una ciudad a otra, o puedo hacerlo desde el punto de vista internacional, mandándolo ya sea a Estados Unidos por la frontera norte, o hacia Guatemala o Belice por la frontera sur. ¿Sí? Tenemos un tráfico que es terrestre. ¿Qué otro tráfico tenemos también? Importantísimo, el aéreo. El aéreo tenemos varios, varios este, aeropuertos internacionales. Aquí en, este, en, nuestra, en la República tenemos muchos aeropuertos internacionales, incluso el aeropuerto de Veracruz es internacional, porque hace un vuelo directamente a Houston. ¿sí? Entonces es tiene la categoría de, de Aeropuerto Internacional, pero ¿cuál es el más importante? El que realmente acapara el 90% de las importaciones y exportaciones en nuestro país, es el de Aeropuerto en la Ciudad de México, el Aeropuerto de México, ¿sí? Bueno, ese es otro tráfico, ya tenemos el terrestre, ya tenemos el aéreo, y otro que tenemos, otro muy importante, aquí en Veracruz, es que gracias a Dios, al Hemos nacido, los, somos veracruzanos, hemos estado aquí viviendo toda nuestra vida. Uh -huh. Hemos nacido, nosotros tenemos al puerto de Veracruz. Tenemos aquí al puerto que nos otorga esos grandes muelles que se han ido desarrollando y construyendo a través del tiempo para poder recibir buques de gran calado, los cuales están mercancías diversas de todo el mundo. Entonces tenemos uh -huh. los gráficos. Terrestre, aéreo, marítimo. ¿Sí? Esos son los tráficos. ¿Sí? De acuerdo, como decía aquí la, la ley, de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento.